buenas tardes somos aquí también formamos parte del consejo del agua potable en cherán y nos encargamos de lo que es planeación proyectos y tenemos un programa lo que es cultura del agua también como todos ustedes saben a nosotros nos eligieron por barrios por fogatas como se rige nuestro nuestra forma de gobernar aquí en cherán Sí les pedimos de favor que nos tengan algo de paciencia nosotros todos lo sabemos no enseñamos no, no nacimos enseñados. Lo estamos enseñando, lo único que sí les pedimos que nos tengan algo de paciencia. Desgraciadamente hemos tenido fallas en el sistema, ya sea por el, la primera fue de que se quemó la bomba, ahorita unos problemas eléctricos que hemos tenido estos días y otros ya por el problema de, de lo de la distribución. Como les digo que para nosotros, para todos nosotros esto es algo nuevo, que nos estamos enseñando y lo único que les pido es que nos tengan algo de paciencia. Eh, de aquí unos meses más ya se va viendo la diferencia de, de nuestro sistema y de la forma de distribuir el agua, nada más eso. Eh, para reforzar lo que dice el compañero es que sí, pues no es fácil, realmente para nosotros esto es nuevo, aproximadamente tenemos más de 40 kilómetros de red hidráulica en Cherá y eso representa pues, darle mucho mantenimiento, hay redes de albesto que ya se tienen que cambiar, que se están cambiando y todos, todo eso ha procurado problemas que de, de falta de abastecimiento. Entonces, para reforzar lo que dice el compañero, igual es tengan un poco de paciencia y pues estaremos apoyándolos aquí en la oficina de, de la Casa Comunal.